Hola, este primer vídeo es una pequeña introducción a una serie de tutoriales en los que veremos el conjunto de instrucciones del RISC-V. El conjunto de instrucciones, o ISA en inglés, del RISC-V es reducido y sencillo, como su nombre da a entender. Al contrario de la mayoría de los conjuntos de instrucciones, RISC-V es un conjunto de instrucciones con licencia abierta, y permite que cualquiera diseñe, fabrique y venda chips y software de RISC-V. El que sea un conjunto de instrucciones abierto y que pueda llegar a ser un estándar tiene muchas ventajas. Si al final se consigue que todos los procesadores tengan el mismo conjunto de instrucciones, esto haría mucho más sencilla la compatibilidad entre los distintos sistemas, o incluso dentro de un mismo chip. Ten en cuenta que actualmente en un mismo chip puede haber múltiples procesadores. Que todos hablen el mismo idioma hace que el desarrollo y la implementación sea mucho más fácil. RISC-5 es un proyecto que empezó en la Universidad de Berkeley en 2010, y desde entonces ha tenido multitud de apoyos y entusiasmos. Actualmente hay muchas empresas y universidades involucradas. Puedes ir a la página web de RISC-5 para verlo. Además de ser reciente y abierto, una de las grandes ventajas de RISC-5 es su diseño modular. El núcleo fundamental del conjunto de instrucciones del RISC-5 es estable y no va a cambiar. Esta estabilidad proporciona muchas ventajas a la hora de desarrollar compiladores y software. A este núcleo se le pueden añadir extensiones según el objetivo y las necesidades de implementación. Por ejemplo, se pueden añadir extensiones de multiplicación, punto flotante, punto flotante con doble precisión, etc. La diferencia con los conjuntos de instrucciones comerciales actuales es que sus conjuntos de instrucciones se han ido incrementando en el tiempo provocando un crecimiento poco ordenado del conjunto de instrucciones y acierto que las instrucciones sean heterogéneas y algunas de ellas poco usadas. Todo esto hace que el uso del risc 5 sea muy ventajoso para fines educacionales como industriales. El conjunto de instrucciones base es minimalista, tiene un total de 47 instrucciones reducibles a 38, lo que lo hace idóneo para fines docentes. Además, solo tiene cuatro tipos de instrucciones base. Aunque dos de ellas tienen variantes, por lo tanto serían seis tipos de instrucciones. El objetivo de estos tutoriales es analizar el conjunto de instrucciones del risc 5 en particular el conjunto base RV32i. Como he dicho, este conjunto base tiene un total de 47 instrucciones, reducibles a 38. No estoy seguro de que vaya a realizar tutoriales de todas las instrucciones, pero sí para un buen número de ellas. El objetivo de todos estos tutoriales es aprender a diseñar un microprocesador muy sencillo, por lo tanto, el enfoque está más orientado al diseño hardware que al software. Así que es posible que este tutorial no sea muy útil para aquellos que tengan más interés en la parte de software. Tampoco es un tutorial de arquitectura de computadores en sí. En ingeniería y en informática se separan las etapas de diseño en niveles de abstracción. Hacer esto reduce la complejidad del problema a resolver y nos aísla de los problemas de distintas etapas. Por ejemplo, el programador que desarrolla una aplicación no necesita saber el número o el tipo de transistores en donde se implementa el circuito. Y muchas veces ni siquiera necesita saber el conjunto de instrucciones del procesador o el sistema operativo en que va a ejecutarse. Haciéndolo así, nos enfocamos en las etapas y reducimos la complejidad. Si vemos los distintos niveles de abstracción para un sistema de computación basado en electrónica, el conjunto de instrucciones estaría aquí. Este sería un ejemplo de un conjunto de instrucciones imaginarios que he puesto como ejemplo. En estos tutoriales veremos las instrucciones del risc 5 pero puede ser para cualquier otro. Más arriba estaría el sistema operativo y la programación, que no son el objetivo de este tutorial, y por lo tanto casi no se van a hacer alusiones a la programación compiladores al linkado. El objetivo de estos tutoriales es el diseño de la microarquitectura, para ello vamos a necesitar conocer el conjunto de instrucciones que vamos a utilizar. La microarquitectura es la implementación particular del conjunto de instrucciones. Veremos que dado un conjunto de instrucciones, estas se pueden implementar en un diseño microarquitectural de distintas maneras, dando unas ventajas o inconvenientes según qué estrategia se implemente. Para diseñar esta microarquitectura necesitamos realizar el diseño en el nivel de transferencia de registros, que se puede realizar en lenguajes de descripción de hardware como VHDL o Verilog. En este nivel se definen las máquinas de estados, los elementos de memoria y los registros, y el camino de datos entre estos. Debajo de este nivel estaría el diseño en puertas lógicas, que nos llevaría a la implementación detallada de los caminos de datos y bloques del nivel anterior. Aunque en teoría sabemos diseñar en el nivel de puertas, los sintetizadores en el nivel RTL hacen el trabajo duro de convertir nuestro diseño en las puertas lógicas finales. Uno podría ir a más bajo nivel analizando la implementación en transistores de las puertas lógicas. Esto no suele ser necesario para el diseño microarquitectural que vamos a realizar, ni como tampoco lo sería el diseño individual de cada transistor o el estudio a nivel atómico de las propiedades físicas de los semiconductores implicados en los transistores. A lo largo de la presentación se harán comentarios acerca de los principios de diseño enunciados en los libros de Patterson y Genesis. Estos principios se basan en las arquitecturas RISC y hacen que el diseño sea más eficiente. El primer principio indica que lo simple favorece la uniformidad, aunque quizás yo lo diría al revés. La uniformidad hace que el diseño sea más simple. De cualquier modo, se busca un diseño simple y uniforme. El segundo principio es buscar que el caso más común o el caso más frecuente sea rápido. Este es el principio básico de los computadores RISC, que tienen un conjunto de instrucciones reducidas y rápidas, que hace que las instrucciones más frecuentes se ejecuten rápido. El coste de implementar instrucciones complejas es que incrementan la complejidad total del sistema y ralentizan las instrucciones más comunes que suelen ser las sencillas. El tercer principio está relacionado con el anterior, Cuanto más pequeño es un circuito, menos retardos habrá y más rápido será. Por ejemplo, lleva menos tiempo acceder a unos pocos registros que una memoria grande. Por último, como casi todo en esta vida, uno debe buscar un equilibrio entre estos principios y no deben llevarse al extremo. Por ejemplo, demasiada regularidad haría muy difícil la implementación de distintos tipos de instrucciones. A veces es necesario romper con estos principios y buscar compromisos. Bueno, volvamos a nuestro conjunto de instrucciones del risc 5 Existen versiones de 32, 64 y hasta 128 bits. Es un conjunto de instrucciones modular, pudiéndose desarrollar el conjunto base con las extensiones que se quieran. El conjunto base es de operaciones con enteros y las extensiones pueden incluir la multiplicación, operaciones en coma flotante y otras como instrucciones atómicas, comprimidas y de vector. Para diferenciar la implementación que se está utilizando, se emplean distintas letras que los distinguen, por ejemplo la RV32i es de 32 bits y utiliza el conjunto base de enteros. Si le añadimos la M incluiría la multiplicación. Nosotros vamos a ver la implementación básica de 32 bits. En esta versión los registros internos y el contador de programa tendrá 32 bits. RISC5 tiene 32 registros. Algunos de ellos tienen una función determinada, pero por ahora no vamos a hacer distinción entre ellos. Igual que la arquitectura MIPS, el contenido del registro 0 es 0. Es decir, los 32 bits están a cero Y su valor no puede ser modificado. Esto podría dar lugar a pensar que estamos desperdiciando la capacidad de guardar valores en un registro. Sin embargo, dado que el valor 0 se utiliza con muchísima frecuencia, tener un registro siempre a cero nos reduce el número de instrucciones y nos hace más rápida la ejecución del código. Esto es un ejemplo del principio de hacer rápido el caso más frecuente y la búsqueda de compromisos. Si utilizásemos una implementación de 64 bits, los registros y el contador de programa tendrían 64 bits, como muestra esta figura. Igualmente, el registro 0 irá todo a cero. Bueno, vamos a ver un poco cómo son las instrucciones en el risc 5 En el siguiente tutorial las veremos más a fondo. Esto sería una instrucción de suma en RISC-V. Los comentarios se ponen en la misma línea, separados por dos barras inclinadas. Esta instrucción está en lenguaje ensamblador, que es un lenguaje que representa el conjunto de instrucciones del procesador. El operador ADD, en este caso, se llama mnemónico, y en este caso indica que estamos realizando la operación suma. Para cumplir con el principio de la uniformidad, operaciones similares tienen la misma estructura, dos fuentes y un destino, como sería el caso de la resta. Si, como en este ejemplo de lenguaje C, quisiese realizar estas dos sumas y luego restar, bajo el principio RISC no debería implementar instrucciones complejas. No inventaría una nueva instrucción para incluir más operandos. Por el contrario, mantendría las instrucciones simples y no añadiría instrucciones con otra estructura para este caso particular. Es más... Si añadiese una instrucción con tres o cuatro operandos, me ralentizaría el resto de instrucciones más sencillas. Cumpliendo con el principio de hacer el caso común más sencillo, lo que voy a hacer es separar esta sentencia en varias instrucciones de ensamblador. A este proceso de pasar un programa de alto nivel como C a ensamblador se llama compilar. Para este caso, primero sumo G y H. Esto me da la variable temporal T0. Luego sumo i y j, y me da la variable temporal t1. Y por último resto t0 menos t1, y el resultado lo guardo en f. Sin embargo, al estar en ensamblador, realmente no utilizo variables, sino utilizo registros. En el caso del RISC5, tengo disponibles los 32 registros, excepto el 0, que siempre vale 0, los registros del RISC-5 se llaman con una X y el número de registro. Otras arquitecturas tienen distinto número de registros o realizan operaciones con operandos en memoria. Aunque algunos registros tienen propósitos específicos, por ahora no vamos a hacer distinciones entre ellos. Únicamente recordaremos que el registro 0 está a 0 y no puede ser modificado. En el caso del RISC-5... Todas las operaciones aritméticas y de cómputo se realizan entre registros. Esto se alinea con el principio de uniformidad y también con el principio de hacer el caso común más rápido, ya que operar con memoria ralentizaría las operaciones. Si ahora vemos la sentencia anterior que analizamos del lenguaje C y la pasamos a ensamblador, los operandos tienen que ser registros y por lo tanto tendría que decidir en qué registros van a estar guardados estas variables por ejemplo, si supongo que en los registros 20 y 21 están los valores de las variables g y h, y el resultado lo voy a poner en el registro 19. Así que sumaría el contenido del registro 20 y el registro 21 y lo depositaría en el registro 19. Vamos a ver cómo se compilaría usando registros esta sentencia más compleja que vimos antes. Primero, Especificamos en qué registros están guardados los valores de las variables G, H, I y J. En este caso, del registro 20 al 23. El resultado F lo vamos a guardar en el registro 19. Para la primera instrucción del ensamblador, vamos a guardar la suma en el registro temporal 5. Para la segunda instrucción, guardamos el resultado de i más j en el registro 6 y por último el contenido de los registros 5 y 6 los ponemos en el registro 19 vemos que en el lenguaje ensamblador tenemos que especificar qué registros estamos utilizando como ya hemos dicho en RISC 5 hay 32 registros el acceso a los registros es mucho más fácil que el acceso a memoria. Por tanto, podríamos pensar que sería mejor tener 64 registros en vez de 32. Sin embargo, poner más registros hace que haya que incluir más lógica. Por ejemplo, el multiplexor y el decodificador tendrá que ser más grande para 64 registros que para 32. Y por tanto, el acceso al banco de registros será más lento. Entonces podríamos pensar que sería mejor tener 16 registros, por ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de búsqueda de compromiso entre la ventaja que tiene tener muchos registros, ya que son más rápidos que el acceso a memoria, y el inconveniente que resulta de aumentar el número de registros al aumentar la lógica. El principio de que lo pequeño es más rápido no siempre es verdad, pues 32 registros son igual de rápidos que 30 registros, ya que ambos necesitan 5 bits para codificarse y la lógica de acceso y selección que se requiere es la misma. Otra implicación de tener más o menos registros es la codificación de las instrucciones. El ensamblador tiene una traducción directa al código máquina, ya que el ensamblador es fundamentalmente una representación del código máquina para que sea más entendible por los humanos. Pero al final, lo que entiende el procesador es un conjunto de ceros y unos y cada instrucción tiene una representación binaria en código máquina. Por ejemplo, esta instrucción tendría un código de operación que representa la operación a ejecutar. Vamos a suponer que vamos a diseñar un conjunto de instrucciones para un procesador imaginario y que vamos a crear solo estas cuatro instrucciones, suma, resta y lógica y la o lógica. Estas operaciones tendrán su mnemónico en ensamblador. Ahora voy a crear el código de operación binario para cada uno de estos operadores. Necesitaré dos bits para codificar estas cuatro operaciones. Si ahora me doy cuenta que quiero añadir cuatro operaciones más, por ejemplo la hora exclusiva, el desplazamiento a la izquierda y derecha y la comparación, necesitaré cuatro códigos de operación más y por tanto un bit más. Es decir, 3 bits para codificar estas 8 instrucciones, para 16 instrucciones necesitaría 4 bits y así sucesivamente. Además del código de operación de la instrucción, tenemos que indicar que vamos a utilizar el registro 21. Si tenemos 32 registros, para decodificar estos 32 registros necesitamos 5 bits, desde el 0 hasta el 31. Y lo mismo sucede para el otro registro fuente y el registro destino. Así, en este conjunto de instrucciones improvisado que estoy creando, podría crear un formato de instrucción en el que incluyese los 5 bits del registro destino, los 5 bits del primer registro fuente y los 5 bits del segundo registro fuente. Y por último, el opcode o código de operación que tendrá 3 bits, o en general más bits, pues veremos que con 8 operaciones se nos va a quedar corto. Por tanto, este formato de instrucciones imaginario, que no es el del RISC-V, simplemente estoy explicando el concepto, tendrá N bits. 15 bits para los registros y el resto para el código de instrucción. Los 15 bits para los registros vienen de utilizar un banco de 32 registros. Si utilizásemos un banco de 64 registros, necesitaríamos 6 bits para cada registro, haciendo 3 bits más que antes. Si quisiésemos mantener el número de bits de la instrucción, nos veríamos obligados a reducir el código de operación, esto es, el número de operaciones disponibles. Otra alternativa sería aumentar el número de bits de la instrucción, lo que tiene consecuencias negativas porque ocupará más. Como resumen, tener más registros nos haría tener menos espacio en el código de operación, por tanto menos instrucciones, o tener un tamaño mayor de instrucción. Como siempre, hay que buscar compromisos. Por último, repetir que todas las operaciones risc 5 se realizan entre registros. Esto favorece la uniformidad de las operaciones tanto en su codificación como en su velocidad de ejecución. Finalmente, esta es la bibliografía y las referencias consultadas para la elaboración de este tutorial. Los libros mostrados aquí son bastante interesantes, este libro es gratuito. En el próximo tutorial veremos con más detalle las operaciones entre registros. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que haya sido de utilidad. un saludo.